Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de ninguna de nuestras noticias. Esto es Glitchful News y comenzamos. Este ha sido un fin de semana muy triste para todos los amantes del anime y principalmente de aquellos que crecimos en la década de los noventas. El pasado 7 de febrero, Ricardo Silva, intérprete de una de las canciones más famosas del anime en México, falleció a la edad de 67 años por complicaciones derivadas del COVID-19. Ricardo Silva, quien fuera conocido principalmente por su interpretación del opening de Dragon Ball Z, también interpretó grandes temas como el opening de Digimon, Supercampeones, Pokémon, entre muchas otras más dentro de su larga carrera. Esta noticia fue confirmada por Ismael Arumbe, actor de doblaje de la misma serie de Dragon Ball. En Glitch Pop News solo nos queda mandar todo nuestro ki hasta donde esté, y recordar como siempre lo dijo, siempre el ánimo mantener. Que en paz descanse Ricardo Silva y que Kamisama te tenga en un buen lugar. El co-creador de Terraria ha cancelado toda posibilidad de ver este título en Google Stadia, luego de que Google eliminara y bloqueara todas sus cuentas. Andrew Spinks explicó todo esto luego de que un tweet confirmara que había perdido acceso a todas sus cuentas de Google, incluyendo Google Play, Google Drive, Gmail y YouTube. El creador de Terraria ha estado continuamente tratando de recuperar sus cuentas por ya más de tres semanas, y hasta ahora sin éxito, incluso Google ya le ha dado la espalda. Andrew Spinks está seguro de no haber incumplido ninguna cláusula en los términos de Google, por lo que si Google decidió hacer esto, entonces él tomará la decisión de nunca lanzar su juego en una plataforma de Google, así como ningún otro producto que lleguen a desarrollar. Además comenta que no estará involucrado con compañías que no se preocupen por sus consumidores, todo esto después de que algunos fans descubrieran que el juego había recibido una valoración para Google Stadia, pero pues ya no saldrá. Los problemas para Spinx comenzaron en enero, cuando la cuenta de YouTube de Terraria fue completamente deshabilitada, y con la pérdida de todos estos accesos ha perdido miles de dólares en contenido. Con esto, ahora nunca veremos uno de los mejores juegos sandbox de la década en la plataforma de Google, y solo queda ver qué responde Google y si brinda ayuda a este creador. Según evidencias, para una nueva posición de trabajo dentro de Microsoft, un nuevo título dentro del universo de Halo podría estarse cocinando, luego de que en una publicación el pasado 6 de febrero, Microsoft solicitara una posición de productor y colaborar con 343 Industries en esta franquicia. La nueva posición especifica que buscan un nuevo productor para trabajar dentro del universo de Halo, lo cual da señales de que no entraría el actual juego de Halo Infinite, además de que es necesario haber participado en juegos AAA de la actual generación, lo cual limita las posibilidades a solo videojuegos y no otro proyecto, aunque no incluye más detalles sobre el proyecto o las fechas de este. Aunque no hay nada confirmado, un rumor reciente incrementa la posibilidad de que realmente se encuentren trabajando en un nuevo título luego de que en noviembre del año pasado a través de un tweet se mencionara la posible creación de Halo Wars 3 y un spin-off de Halo 5. Al final no importa en cuál título termine trabajando este nuevo productor, mientras el desarrollo de este nuevo juego sea un poco menos accidentado que el que ha tenido Halo Infinite, con sus numerosos retrasos y críticas por gráficas que parecen de una generación vieja, lo que ha provocado que su desarrollador retrasara su lanzamiento hasta otoño de este año. Ubisoft ha anunciado que el remake de Prince of Persia de Sands of Time vuelve a ser retrasado y ahora sin especificar una posible fecha de lanzamiento. Los encargados de este remake explicaron que han tomado esta decisión para poder darle un mejor tiempo de desarrollar juego y que no salga un título apresurado y hace asegurarse de entregarnos un juego que a pesar de ser fiel al juego original se sienta fresco y acorde a los tiempos. Este nuevo remake había sido anunciado el pasado septiembre en un evento de Ubisoft y haría uso del engine de Assassin's Creed, llamado Anvil, con una fecha planeada para enero de este año pero luego fue retrasado para el 18 de marzo debido al impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo.